Bueno, mi primer acercamiento al cine fue con la ciencia ficción eh, no solamente en, en, en, en lo primero que, que produje, lo primero que escribí como director, sino que mi primer acercamiento como persona La primera película que recuerdo es Star Wars, así que la tengo como grabada en mi subconsciente como, como una película que me marcó y bueno, desde siempre, casi sin saberlo, lo tuve ahí eh, dentro mío como un anhelo yo creo Pablo siempre me ha mandado todos sus guiones, me ha llamado para todos sus proyectos. Y este además lo encontré especialmente interesante por ser ciencia ficción. Me gusta mucho el cine de género. Para uno como actriz hacer cosas distintas es lo mejor. Eh, bueno, Pablo yo lo conozco hace muchos años y él me llamó para trabajar con él. Estuvimos en muchos proyectos juntos que costó mucho conseguir financiamiento, entonces iban quedando ahí pero siempre quedaron las ganas de trabajar juntos. Esta vez lo hicimos y tenemos nuevos proyectos también, así que yo confío mucho en él como director. Específicamente mi aproximación a hay... Esta historia de ciencia ficción es bien minimalista, eh, yo le llamo un futuro presente, se, se presenta a través de pequeñas cosas que, que, que te ayudan a entender que estás en un futuro pero finalmente no es atigorrado de, de efectos especiales ni, ni de referentes que indiquen que tú estás en un futuro demasiado extravagante, por decirlo así creo que es un futuro bastante plausible y Adam trata finalmente sobre sobre una mujer que está bastante afectada por un crimen que que vivió en carne propia y esta mujer es una policía y eh, finalmente ella está muy eh, digamos vive en esta disyuntiva entre buscar la venganza y hacer valer la justicia finalmente entonces ese es el centro, es el core, es la espina dorsal de la historia, por lo tanto, de ahí se construye, digamos, el androide representa, es una analogía con la tecnología, con un poco, con eh, esta sensación de, de que, ¿cómo se llama, hay una entidad superior que puede de pronto llegar a manejarnos en algún momento, ¿no? eh, pero finalmente la historia es súper humana, o sea, eh, Adam es una analogía, es, es un una manera de jugar un poco con una historia que quizás se podría haber contado de otra forma, pero los personajes son eh, muy humanos, la, la protagonista que es Joyce, que está interpretada por la Alejandra Araya, finalmente es eh, una persona que tiene muchos problemas y es muy humana, entonces era cosa de, de comenzar nomás y darle, y bueno, afortunadamente ella lo, lo ejecutó de una manera increíble, así que estamos todos muy contentos y felices. Yo creo que es importante que todos los géneros se desarrollen en Chile, así que hay que ser valiente y buscar y descubrir cosas para hacer. Ahora, en lo personal, como actriz nunca lo había hecho. Tampoco soy especialmente una, como público, muy público de ciencia ficción. Pero como actriz me pareció muy entretenido y haría feliz una, otra película. Bueno, mi idea es... Eh, entregar un aporte a la parrilla del Cine Nacional. Eh, es algo que siempre repito, para mí el cine es como, es como un restaurante, donde tú vas a comer distintas cosas ricas, entonces quiero hacer un aporte para el menú y no seguir, haciéndolo, seguir entregando las cosas que ya están ahí. Mi mayor digamos, meta es hacer que la gente se entretenga, que el, que el cine, que las historias sean una forma de escapar un poco de, de la realidad, y, y entretener, pienso que el cine eh, es para eso y, y busco entregar ese tipo de historias Eh, bueno, los invito para que vean este corto de Pablo Roldán, además eh, detrás de este corto hay un equipo maravilloso de gente, adorables, talentosos, mis compañeros actores, actrices también, lo pasamos muy bien haciéndolo y sé que les va a encantar. Vale, gracias. Gracias, Pablo. Ya, vale. Vamos. Vamos. Tenemos que ir con todos. Vamos.